muy buenos días reciban todos mis amados hermanos y amigos sean bienvenidos a este tiempo de oración hoy queremos agradecer al señor como siempre por su amor por su infinita misericordia que tiene para con nosotros dice la palabra del señor salmo 63 vamos a leer una porción de este precioso salmo Dios mío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 mis manos. Gloria al Señor Todopoderoso. Dios mío, gracias por este día que nos regala. Gracias por la vida, por la salud, por todas las bendiciones con que nos has bendecido, Señor. Queremos nuevamente, Dios bendito, estar bajo tu cobertura, bajo tu protección y decirte, Dios, te amo, te amo, Señor, y queremos Dios de la gloria, cada día, cada día, Señor, estar más cerca de ti, cada día, Señor, tener sanidad en el alma, cada día, limpiarnos de toda contaminación, de todo pecado, de toda cosa inmunda, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, porque has bendecido nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Gracias en esta preciosa madrugada. Bendecimos tu nombre. Decimos, Señor, gracias por estar con nosotros como poderoso gigante. Por eso de madrugada te buscamos. Quiero poner mi vida en tus manos, Señor. Hoy te decimos, pongo mi vida en tus manos. Estimado hermano, estimada hermana, es necesario que nos acerquemos al Señor confiadamente, poniéndonos en sus manos y pidiéndole perdón por nuestros pecados y renovando esa fe, aumentando esa fe que tenemos en Él. Que a pesar que estemos orando hace tiempo, a pesar que usted lleve tiempo orando, y no haya recibido respuesta, el Señor está escuchando su oración. Algo está sucediendo por el cual esta oración no llega. Puede ser que el Señor haya determinado el tiempo en que ha de venir tu respuesta, o tal vez, y ahí le toca examinarse a usted, hay algún obstáculo, tal vez algo en tu corazón está impidiendo que esa respuesta venga a tu vida. Pero hoy le decimos, Señor, perdona, mi pecado, Señor. Perdona todos los pecados que he cometido, Dios. Hoy me arrepiento. Quiero ponerme a cuenta contigo. No quiero que haya ningún estorbo en mi vida. Nada estorbe mi relación contigo, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor, por mi pecado. Perdóname, Dios de la gloria. En este día, quiero limpiar mi vida, mi alma, todo mi ser delante de ti. Y pedirte que la sangre de Cristo... Me limpia todo pecado. Hoy me arrepiento de corazón de todo mal que he hecho en mi vida. Hasta este instante, Señor, me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que yo he cometido. Quiero tener una relación diferente contigo, Señor. No quiero seguir siendo igual. Hoy le decimos al Señor, dígale al Señor, mi estimado hermano, mi estimada hermana, no quiero seguir siendo igual. Quiero cambiar, quiero quitar eso que no te agrada a ti, Señor, de mi vida. Quítalo de mi vida, Señor. Renuncio a todo lo malo, a todo pecado, a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a lo, todo lo que no te agrada a ti. Renuncio en este momento, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Límpiame. Quiero estar limpio delante de ti, Señor. Quiero estar y ser aprobado delante de ti, Señor. Gracias, a Dios. Oro dándote las gracias a ti, Señor, por ese amor inmenso con que me has bendecido, con todas las bendiciones que nos has regalado, Señor. Hoy te agradezco, Señor, por la salud, por la vida, por todas las cosas, Dios de la gloria, por todo lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido, porque tú eres el Dios que sabe qué es lo que nos conviene, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, te decimos, Señor, sigue ayudándonos, ayúdanos. Estamos agradecidos contigo. Nuestra confianza está puesta en ti, Dios. Nuestra confianza, por eso te buscamos en todo momento, de madrugada, de día, de noche, en todo momento, Señor. Cuando estamos en tierra árida, en tierra seca, en desierto, allí vemos tu gloria y tu poder. Porque tú aún, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, no nos desamparas. Cuando volvemos a ti, Señor, en arrepentimiento, tú nos recibes, Dios. Y nos colmas de bendición, nos protege, nos ayuda, Señor. Gracias, Dios, que hoy tenemos una vida diferente. Hoy tenemos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hoy no estaremos en derrota. Hoy estaremos confiados en la victoria, mi estimado hermano, hermana. Proclame la victoria, la, el triunfo en Cristo Jesús. Él es el Dios que nos da la victoria. En el nombre de Jesús tenemos victoria. Cuando nos apegamos a Él, cuando buscamos su protección, su guía, su bendición, él nos bendice, Él nos ayuda y nos saca en lugar espacioso, nos saca en tierra firme, nos saca y nos lleva a tierra de bendición, nos saca de ese desierto y nos bendice, nos lleva a la tierra que fluye el miel. Por eso hoy estamos declarando que nuestra vida es una vida victoriosa, que a pesar que hayamos tenido momentos difíciles, momentos de angustia, momentos desagradables, estamos en victoria. Hoy estamos en victoria y la proclamamos. A pesar de ese problema que usted pueda tener, el Señor hoy declara victoria en tu vida. Hoy te da la victoria, declare la victoria en su vida. Es cuestión de tiempo, es cuestión de arreglar algunas circunstancias de tu vida. Pero la victoria está allí, esperando por ti. Gracias Dios. Gracias. Gracias. Gracias Dios mío. Porque meditamos en ti Señor. En la noche. Ahí oramos en la madrugada, y de día estaremos también en comunión contigo, Señor. Nosotros nos refugiamos en ti, Señor, en la sombra de tus alas nos refugiamos, Señor. Tú has sido nuestro socorro, tú has sido mi socorro, ha sido mi fortaleza, mi alma está apegada a ti, Señor, porque tu diestra me ha sostenido, Señor, tu diestra me ha sostenido, tú eres el que has tenido compasión, misericordia, para con cada uno de nosotros ha tenido misericordia conmigo, Señor. Dios mío, gracias, Señor. Gracias porque siempre, siempre has escuchado nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor. Hoy aclamamos tu nombre con alegría, con gozo. Y hoy sabemos que esa situación difícil caerá. Ese problema angustioso caerá. Esa enfermedad se irá de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, fortalece, da fortaleza a aquellos que han sufrido, Padre, la partida de un ser querido, Dios. Fortalece, fortalece, dale fuerza, Dios, dale fortaleza. Que sepa que los designios tuyos son para bien, que a pesar que nos parezcan incomprensibles para nosotros, a pesar que no entendamos, a pesar que nos duelan, pero... Tu designios son los mejores, Señor. Y hoy aceptamos tu designio. Y tenemos las gracias por todas las cosas que han sucedido, Señor. Gracias porque tu misericordia ha estado con nosotros. Gracias, Dios mío. Fortalece a esas personas que ha, partir, que ha perdido un familiar, que tú has determinado que se vaya contigo, Señor. Hoy nos gozamos en ti, Señor. Y te damos las gracias por todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros. Porque tus obras son buenas siempre. Todo lo que tú haces es lo conveniente, es lo bueno, es lo correcto. Bendito seas tú, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y tu misericordia siempre está disponible para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia y nos bendice. Queremos, Dios mío, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Resplandece, resplandece tu rostro en mí, Señor. Dios mío, gracias. Por eso hoy nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor. Gracias. Porque tú eres nuestro pastor. Tú eres el que nos ayuda. Tú eres el que nos bendice, Señor. Gracias por estar con nosotros. En, la, en esta tierra tenemos dificultades. Mis estimados hermanos, todo el mundo, toda persona, tiene sus propios problemas, sus propios desiertos, sus propias angustias, sus propios problemas. Pero cuando confiamos en el Señor, estos problemas son temporales, se van, porque Dios está con nosotros. Él es el Dios que tiene poder para hacerlo. Y Dios permite que pasemos por esas dificultades, que pasemos por esos momentos difíciles, el Señor lo permite el Señor permite para fortalecernos para moldearnos, Él siempre tiene un propósito muchas veces nuestras propias nuestras propias malas acciones, nuestro pecado nos lleva a momentos desagradables pero en otras ocasiones el Señor permite y el Señor permite que pasemos esas situaciones adversas para formarnos, para tratarnos, así como hizo con el pueblo de Israel, el pueblo que era duro de servir con Tomás, que se iba tras los ídolos a pesar de las bendiciones y de ver las proezas que Dios hacía a su favor, siempre se iban hacia la idolatría. El Señor lo saca de Egipto y lo mantiene, lo pasa por 40 años en el desierto. Dice la palabra del Señor, para probar lo que había en su corazón. Lo hizo pasar por un desierto fuerte, débil árido, lleno de serpientes, desierto peligroso, de dificultades. Pero dice, para postre hacerle bien. Eso es lo que el Señor hace. Y los que no... Revolvieron el Señor, quedaron postrado en el desierto. Hoy oramos en el nombre de Jesús, para que no seamos de los que quedemos postrados en el desierto y sabemos que no los vamos a quedar postrados en el desierto. Que estos problemas son temporales, son pasajeros. Esas dificultades son temporales, son pasajeras. Que nosotros saldremos del desierto y entraremos, pasaremos el Jordán y entraremos a la tierra prometida, la tierra de bendición donde fluye leche y miel, donde hay bendición abundante. Usted, mi estimado hermano, estimada hermana, confiese, declare de que usted pasará por ese tiempo de angustia, ese tiempo malo, lo superará, eso que está viviendo ahora quedará atrás y usted entrará a la tierra prometida. Eso es lo que el Señor nos dice y hoy declaramos eso y estaremos Hoy estaremos pasando ese desierto, saliendo de él, cruzando el Jordán, estaremos entrando en la tierra de bendición. Vendrá el tiempo en el cual miraremos hacia atrás, recordaremos el pasado, pero no con tristeza, sino como testimonio de la grandeza que Dios hace en, en nuestras vidas, para recordar de dónde nos sacó Él. No nos olvidaremos. Y así siempre glorificaremos el nombre de nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que tiene todo poder, toda gloria. Gracias, Señor, porque hoy estamos declarando que no estaremos en tristeza, que nos llenaremos de gozo. Por eso la palabra del Señor nos dice, mis estimados hermanos, que siempre debemos estar gozosos. Aunque estemos pasando dificultades, debe haber gozo en nuestro corazón, en nuestra alma, porque nosotros tenemos la seguridad de que estos momentos difíciles pasarán. Son temporales, son pasajeros. Nosotros pasaremos por ellos, entonces no hay motivo. Si van a pasar, si se van a desaparecer esos problemas de nuestra vida, ¿por qué no estar gozosos? ¿Por qué voy, vamos a estar tristes? No decidimos hoy gozarnos en medio de las adversidades. Cuando nos gozamos, y alabamos al Señor en medio de los problemas, las dificultades. El Señor está viendo nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra actitud de que hemos confiado completamente en Él. Y la bendición no se tarda, sino que viene. Gracias a Dios, porque eres bueno para siempre. Es tu misericordia. Y tu amor es infinito, Señor. Gracias, Señor. Por eso. Te alabamos tu nombre, Señor, con cántico, Señor. Te saltamos con alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy te buscamos. Porque sabemos que en ti está la vida, Señor. En ti está la solución a todo, a todo problema, Señor. Gracias, Señor. Por eso te alabamos hoy, Señor. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre que es poderoso, Señor. En ti, Señor. Señor nos refugiamos, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Dios, por eso nuestro corazón no teme nuestro corazón está confiado en ti en ti solamente está acallada mi alma, mi alma tiene paz, tiene reposo en ti Señor porque sabemos que tú eres el Dios que tienes el control de todas las cosas, tú eres el Dios que tiene el poder tú eres el Dios todopoderoso y nada sucede sin que tú lo permitas, Señor. Muchas veces nuestros pecados nos llevan a fracasos, a derrotas. Porque vamos en contra de las leyes que tú has establecido, Señor. Leyes espirituales que tú has establecido para todo tiempo y lugar, Señor. Pero cuando nos volvemos a ti, Señor, gozamos de tus bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias porque eres bueno. Porque tú no nos has desechado contrario, siempre nos ha acogido, tus brazos están siempre abiertos para nosotros, tu mano extendida para ayudarnos Señor, gracias Señor, bendito sea tu nombre, glorificamos tu nombre Señor. En los hogares Dios de la Gloria hay problemas, hay dificultades, pero sabemos que tú traes hoy bendición, traes solución a esos problemas Dios. Cuando una una persona en un hogar se agarra de la mano del Señor, las cosas cambian. Cuando somos sinceros con Él, las cosas cambian, son diferentes. Y hoy nos estamos agarrando del Señor, de Tus mano, Señor. Te decimos, Dios mío, nuestra confianza está puesta en ti. Toda nuestra esperanza eres tú, Señor. La solución a este problema está en ti, Señor. Yo haré lo que tenga que hacer. Pero tú eres el que da la solución, Dios mío. Tú traes la respuesta a estas oraciones. Por eso te bendecimos. Glorificamos tu nombre, que es poderoso Dios. Gracias Dios. Gracias Dios mío. Por eso hoy estamos declarando victoria en Cristo, Señor. Por eso clamo a ti, Señor. Hemos clamado, hemos clamado a ti, Señor. En el día de la angustia, Señor, clamamos a ti y tú nos oyes. Alzamos nuestras manos a ti, Señor, de día, de noche, sin descanso, y viene el consuelo para nosotros. Por eso nos acordamos siempre de ti. Está siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para no desmayar. Por eso nuestro espíritu, nuestra alma no desmayan, sino que están firmes, confiados en ti, Señor. Dios mío. Gracias Dios mío, por eso desde ahora Señor y para siempre estaremos pegados a ti Señor. Gracias Dios mío, porque tú has sido fiel siempre con nosotros Señor. Tu fidelidad, tu fidelidad es inmensa Dios de la gloria. Dios mío, gracias Señor, gracias, gracias Dios, porque tú eres el Dios que has hecho grande proeza en la vida del ser humano. Tú dividiste el mar, hiciste pasar a tu pueblo, detuviste las aguas como en un montón, los guiastes bajo la nube y todas las noches con resplandor de fuego. Gracias, Dios mío, porque tú eres el Dios que tiene poder y no hay problema que no sea resuelto. Hoy ese problema que está delante de ti, mi hermano, mi hermana, delante de usted, ese problema será vuelto nada, Señor, desaparecerá con el poder de Dios. Hoy es un día de bendición. Hoy estamos declarando la palabra del Señor. No estamos declarando deseos fuera de la palabra, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Y la palabra del Señor dice que cuando confiamos en Él, cuando nos apartamos de mal, Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestras peticiones y nos da respuesta, nos da la bendición y somos vencedores. Y hoy estamos declarando esa palabra de bendición. Ese problema no estará más en tu vida. Ese problema no estará más en mi vida. Ese problema se irá en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, sabemos que tú eres el Dios que tiene poder, el Dios que guarda la vida de las personas, que Dios que guarda la integridad, la paz en las familias. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret estamos orando. Dios mío, hoy es un día de bendición. Hoy un día de victoria, hoy un día en que el triunfo viene a tu vida, a tu familia. Y ya ese problema se irá, se irá en el nombre de Jesús. Dios mío, se reconciliarán padres e hijos. Habrá reconciliación en la pareja matrimonial. Padre, Habrá también, Dios de la gloria, solución. A ese problema económico, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Viene la solución ya, no se tarda. Dios es un Dios que cumple su palabra. Él siempre ha sido fiel. Él permanece fiel. Nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha dejado avergonzado. Por eso, Dios de la gloria, nos gozamos en ti. Reconocemos tu señorío. Reconocemos que tú eres nuestro Dios. Seguimos pegados a ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias. Porque hoy sacas a libertad al que está cautivo de la droga. A ese hijo cautivo de la droga lo sacas a libertad. Al que está cautivo de vicio, Señor, lo sacas a libertad con el poder de Dios. Esa oración de esa madre, esa oración de ese Padre, de esos hermanos. Hoy se ve resultado, Señor. Y ese joven, esa joven, es libertada de ese vicio. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío. Se va esa rebeldía de los hijos en contra de los padres. Se va esa rebeldía. Y hoy se vuelven en arrepentimiento y se someten a la autoridad de sus padres. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, vuelve la armonía a los hogares. Tú eres el Dios que trae la paz y la armonía a los hogares. Satanás, el diablo, viene para destruir los hogares, pero tú eres el que los guarda, los cuida. Por eso nos acogemos a ti, Señor. Nuestros hogares están protegidos por ti, Señor por el Todopoderoso. No somos criaturas indefensas. Nuestros hogares no están indefensos. Cuando invocamos el nombre del Señor, cuando nos sometemos a Él, resistimos al diablo y huye. No le queda otra alternativa, sino huir de nuestras vidas, huir de nuestra familia. Y hoy ponemos todos nuestros familiares bajo tus manos. Dios, ponemos bajo tus manos, Dios, todos nuestros familiares. Protección. El enemigo no los podrá tocar más. El enemigo soltará a aquellos que tienen en sus manos, en sus garras, en vicio, en maldad, en cosas malas, en obras de las tinieblas. Son desaparecidas de la vida de nuestros familiares. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que está cautivo de adulterio, de fornicación, de infidelidad conyugal, es libre de eso. Esos espíritus los sueltan ahora en el nombre poderoso de Jesús. Estamos declarando. La bendición de Dios en cada familiar nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. El poder de Dios está derramando. El Espíritu Santo está allí convenciéndolo de pecado, para que se vuelva en arrepentimiento a Dios, para que deje ese mal camino y se vuelva al Dios vivo, el Dios que tiene poder, el Dios que trae la bendición a la vida del ser humano. Gracias Dios. Esa tiniebla desaparece de nuestros familiares. Hoy resplandece la luz de Cristo en nuestros hogares, en nuestra familia. Que la luz de Cristo resplandezca en cada hogar, en cada familia, en cada casa. En el nombre poderoso de Jesús, disipa las tinieblas, se disipan las tinieblas por el poder de Dios. En el nombre de Jesús de Azaré, toda influencia demoníaca, toda influencia del mal se va de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, hoy es un día de bendición, hoy es un día de victoria en Cristo Jesús. Hoy nuestras familias son liberadas. El Señor Jesús vino para libertar a los cautivos, para darle libertad a los oprimidos por el diablo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es libertad para tu vida, libertad para tu familia. Tu familia no será, no seguirá así. No tienes por qué conformarte a tener una familia que no funcione, una familia destruida. No, el Señor hoy te dice que él creó la familia para que sea un ambiente agradable, para que todos nos desarrollemos de una manera conveniente. El Señor hoy restaura a tu familia, porque daremos, seguiremos dando la batalla por nuestra familia, para que nuestra familia sean familia conforme al corazón de Dios, conforme al propósito que Dios tiene para ella. En el nombre de Jesús, no dejaremos ningún familiar a merced del enemigo. No se lo soltaremos al enemigo, aunque estemos orando y no haya habido respuesta y aún veamos cosas peores en su vida. Sabemos que Dios hará el milagro. El Señor hará que Él se vuelva al camino correcto en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nosotros seguiremos orando todos los días de nuestra vida. No nos cansaremos, no desmayaremos en oración, sino que seguiremos orando, seguiremos orando todos los días. Y veremos la respuesta de Dios. Y cuando veamos la respuesta de Dios, seguiremos orando también. Porque nuestra vida es una vida de oración. Es una vida de dependencia de Dios. Hoy reconocemos que nosotros dependemos de nuestro Dios, que no son nuestra fuerza, que está bien que pongamos todo el empeño en hacer las cosas, en lograr, en batallar, pero nuestra guerra no la damos solos, la damos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y hoy te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. El poder de Dios esté en nosotros con toda intensidad en el nombre de Jesús Nazaret, para enfrentar este día y todos los días que vienen de nuestra vida, Señor. Llénanos de tu poder, Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, fuiste quien creó ese plan de poner tu Espíritu en nosotros y a nuestra disposición para que Él nos guíe, para que Él nos, nos lleve en la victoria en esta tierra, Señor. Que transitemos en esta vida, pero viviendo conforme a tu propósito. Dios, gracias Dios. Te bendecimos en este día. Gracias Padre de la Gloria. Oramos por las personas que tienen enfermedades, Señor. Cualquier tipo de enfermedad. Dios mío, sistema circulatorio, su corazón. Aquellos que están sufriendo consecuencias por las vacunas. Dios, seas tú quitando esas consecuencias. Dios mío, guárdale. Padre, ayúdale en el nombre poderoso de Jesús. Bendice su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Padre, aquellos que tienen enfermedades del sistema inmunológico, seas tú fortaleciendo su sistema inmune, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece su vida, su cuerpo. Fortalece cada órgano, Señor. Normaliza la función de cada órgano, riñones, Señor hígado, Señor, corazón, glándulas, la tiroides, Señor, sea normalizada, sanada con tu poder. Dios mío, que tiene cáncer, sea sanado con tu poder. En el nombre poderoso de Jesús estamos declarando sanidad de todo cáncer. Donde se encuentre ese cáncer, allí es consumido por el fuego de Dios. El fuego de Dios desciende, pasa, Señor, tu mano sanadora. Allí y desaparece ese tumor, ese cáncer donde se encuentre ese tumor, ese crecimiento anormal ese fibroma, ese mioma también desaparece de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús todo quiste, todo quiste ovárico también fuego de Dios consume todo quiste, todo quiste ovárico en el nombre poderoso de Jesús te va toda enfermedad oncológica Señor desaparece de los cuerpos ahora Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre él sigue sanando la palabra nos dice que Él llevó en la cruz de Calvario toda dolencia, toda enfermedad. Y por su llaga hemos sido curados. Gracias Dios mío, porque tú dices que tú traerás sanidad y medicina y nos curará. Hoy es el día en que se produce la sanidad y la medicina que trae el Señor. Llega a tu vida y es sanado por el poder de que hay en el nombre de jesús de nazaret el poder de dios ha descendido y sigue descendiendo sobre los cuerpos desciende el poder de dios y el fuego de dios consume toda enfermedad consume todo tumor consume todo lo que está mal en los cuerpos y se ha hecho nuevo señor ese órgano Sea nuevo hecha esa articulación dios mío en el nombre poderoso de jesús toda enfermedad ahora señor es sanada por el poder de dios en el nombre poderoso de jesús padre también oramos para que sean sanadas las almas heridas, los corazones heridos, Señor. Los que han sido abusados, Señor, de alguna forma, física o emocionalmente, sus corazones tienen heridas. Señor, sea sanándole en el nombre poderoso de Jesús. Quítale todo resentimiento, toda amargura, todo lo que haya dejado malo ese abuso, Señor, emocional lo físico en ese corazón. Dios mío, sánale libértalo de esa opresión, libértalo de ese flagelo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos libertad en las vidas, Señor. Hoy declaramos sanidad, Dios mío, de las almas heridas, Señor. El Señor vende a toda herida, Señor. A los quebrantados de corazón, Él los bendice, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Tú viniste a traer libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso, en ti, Señor, haya paz en nuestra alma. Solo de ti viene nuestra salvación y viene nuestro bienestar. Viene de ti, Señor. Dios mío, tú has traído medicina y sanidad, y no has sanado, y nos trae tiempo de paz y de verdad, Dios mío. Por eso, hoy te servimos a ti. Deseamos servirte, obedecerte, ser buenos hijos tuyos, Señor. Padre, porque tú bendices todo lo que necesitamos. Padre, cuando te servimos a ti, te obedecemos. Tú apartas las enfermedades de en medio de nosotros, Dios mío. Gracias, Señor. Oramos por esa mujer que es estéril, Señor. Padre, que no haya mujer estéril, que no haya mujer que aborte, Señor, sino que tú la hagas fructificar, Señor. Bendice esa mujer que está orando por tener un hijo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú la bendigas con un hijo, Señor, una hija, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Dios mío, mira, esos hermanos, hermanas que tienen hijos enfermos, Dios, oramos en el nombre de Jesús para que tú le des sanidad a ese hijo, a esa hija, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, sabemos que esas oraciones han llegado a ti, Señor. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que dé respuesta a esa petición de sanidad por ese hijo, por esa hija, Señor, que está padeciendo esa enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendícele, bendícele abundantemente con sanidad, con un milagro, Señor. Dios mío, tú lo quieres hacer y lo vas a hacer. Nosotros te oramos, te bendecimos tu nombre y te damos la gloria a ti y te agradecemos, Señor, de antemano por lo que vas a hacer en la sanidad de ese hijo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Eres bueno para siempre, es tu misericordia. Gracias, Dios mío. Hoy oramos para que sean sanado todo enfermo. Dios mío, sean sanados, Señor, y libertados aquellos que están cautivos de, de espíritu inmundo. Sean libertados en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias porque eres nuestro Dios todopoderoso, porque hoy nos gozamos en ti, Padre de la gloria. Padre, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque veremos milagros extraordinarios, Dios mío. Gracias, Dios de la gloria, así como en los tiempos en que Jesús caminó en esta tierra, haciendo sanidades, milagros, prodigios también los apóstoles. De la iglesia primitiva también en estos tiempos el Señor sigue actuando a través de nosotros para traer sanidad a los cuerpos. Sanidad del alma también en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es un día de victoria. Gracias Dios. Ponemos este día en tus manos, Padre bendito. Este día lo ponemos en tus manos, declarando tu bendición en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias Dios. Te bendecimos. Gracias Dios mío. Porque... Dios mío, tú nos has levantado, nos has bendecido. Por eso hoy también te decimos, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Dios, al Señor. Y no olvidamos ninguno de tus beneficios, Dios. No nos olvidamos de todos los beneficios con que tú nos has favorecido, Señor. Tú eres que has perdonado todas nuestras iniquidades, el que sana todas las dolencias, Señor, el que rescata aún del hoyo nuestra vida, el que sacia de bien tu boca, de modo que nos rejuvenecemos como al águila. Dios mío, gracias, gracias, porque definitivamente tú eres el Dios bueno, eres el Dios admirable, eres Dios todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Hoy, nos despedimos en este momento de este espacio, pero seguiremos en el transcurso del día orando al Señor. Porque este es apenas el comienzo de un día en que estaremos en comunión con el Señor de una manera permanente. Cumpliendo lo que dice la palabra orad sin cesar. Estaremos orando, abriremos espacio en nuestras ocupaciones y alzaremos nuestra mirada a los cielos de donde viene nuestro socorro, viene nuestra ayuda y llene nuestra bendición gracias Dios todo lo que vamos a hacer en este día lo ponemos en tus manos Dios todo lo que voy a hacer este día dígale Señor lo pongo en tus manos desde ahora y declaro que todo saldrá bien conforme a la voluntad de Dios estaré siempre confiado que donde vaya Él estará conmigo que esté en el transporte en la vía donde vaya tu protección y tu bendición estará conmigo. Y la diligencia, la acción que voy a hacer será positiva, será de éxito, porque el Señor estará allí. Y regresaremos a nuestros hogares con bendiciones. Regresaremos con mayores bendiciones que cuando salimos. Nos gozaremos. Y nuestro hogar será inundado, será inundado de mayores bendiciones en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestra familia será beneficiada con las bendiciones que tú nos vas a dar a cada uno de nosotros que estamos en este tiempo de oración. Gracias Dios. Nos ponemos en tus manos. Te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús, hemos orado todo, lo hemos orado en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, gracias por acompañarme en este tiempo de oración. Es un tiempo que aprovechamos. El mejor tiempo que uno puede tener en su vida de aprovechamiento es el tiempo de oración. Es la mejor inversión. Cuando aprovechamos el tiempo orando es lo mejor que podemos hacer. Deseo que hoy Dios bendiga tu vida. Dios te guarde. Dios te bendiga. Nos estaremos reencontrando en un próximo tiempo de oración. Mañana, con la ayuda, el permiso y la bendición de Dios, estaremos en una reflexión corta de la palabra del Señor, mañana no se lo pierda. Y pasado mañana, nosotros oramos todos los días, pero pasado mañana estaremos al aire en otro tiempo de oración. Dios te guarde.